Buenos días a todas y todos. Eh, muchísimas gracias por su presencia en la audiencia el día de hoy. Estamos en el 181 periodo de sesiones. Esta es la audiencia número 9 de este periodo de sesiones virtual. Eh, esta audiencia tiene por objeto hacer seguimiento a las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia. Fue una audiencia solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. No las menciono a todas porque son varias y luego harán uso de la palabra. Eh, soy Antonio Urrejola, eh, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Colombia y me acompañan en esta oportunidad la segunda vicepresidente, la comisionada Flavia Pio de y también el comisionado Joel Hernández y el comisionado Estuardo Ralón, Tanto el comisionado Hernández como el comisionado Ralón eh, me acompañaron eh, en la visita de trabajo que hicimos a Colombia a mediados de este año. Asimismo, están presentes en esta audiencia la secretaria ejecutiva de la comisión, Tania Renaud, eh, el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, no sé con tantos cuadritos si está la relatora de ESCA, me imagino que está por ahí también, está la secretaria adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido, como también todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que hace seguimiento a la situación de Colombia, las distintas temáticas relacionadas con esta audiencia, y también, por supuesto, todo el equipo que hace posible poder hacer esta audiencia, desde los intérpretes, los técnicos, y todo el equipo que hace posible la organización de las audiencias virtuales. Un saludo eh, a, a todas las personas que hoy día nos acompañan. Agradecemos hoy día la presencia del Estado en esta audiencia y también, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil. Eh, la, la comisión ha, ha hecho dos invitaciones para esta audiencia, invitaciones invitados, como invitados especiales, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Juliette de Rivero, le damos también la bienvenida a ella, y también el defensor del pueblo, Carlos Camargo, que me imagino, tampoco lo veo, pero me imagino que también está por ahí. Eh, como tenemos entonces esta, estos también invitados especiales, la audiencia eh, se va a desarrollar de la siguiente manera, en primer lugar la sociedad civil tendrá 15 minutos para poder exponer, posteriormente eh, tendrán, tendrá sus 15 minutos el Estado para poder hacer sus comentarios y observaciones y luego le daremos la palabra por siete minutos a los invitados especiales, al defensor del pueblo y a la representante de Naciones Unidas, cada uno por Siete minutos. Eh, transcurrido ese tiempo, la CIDH hará preguntas, comentarios y observaciones para que nos puedan responder y luego entonces tendrán otros diez minutos las organizaciones de la sociedad civil, diez minutos el Estado y de acuerdo al tiempo que ahí nos resta podrán hacer observaciones el defensor del pueblo y también la representante de, de Naciones Unidas si así lo, lo desean. Eh, entonces, en primer lugar, le voy a dar los 15 minutos a las organizaciones de la sociedad civil. Como siempre, tenemos subtítulos y también abajo podrán ver que eh, hay un mundito para la interpretación. Eh, les ruego a todas y todos que eh, mantengan, por favor, sus micrófonos apagados mientras no estén haciendo uso de la palabra. Y por otra parte, hay un reloj, que estoy tratando de buscarlo porque somos varios, eh, no sé, quiero ver si todos quienes van a hacer uso de la palabra pueden ver, hay un reloj que establece el tiempo de los 15 minutos. Les rogaría, por favor, que, que, que me confirmen tanto la representación de, del Estado como la representación de las organizaciones de la sociedad civil, si lo logran ver. No están dando por ahora, pero si lo ven. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, para que estén pendientes, en todo caso, cualquier cosa, yo les le, le, le avisaré si se exceden en el tiempo. Le doy entonces la palabra, en primer lugar, a las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estado colombiano y público que sigue la audiencia. Agradecemos este espacio para dar seguimiento a la grave situación de violaciones de derechos humanos en Colombia, presentada desde el 28 de abril en el marco del paro nacional y que la CIDH tuvo la posibilidad de corroborar, pero que lamentablemente no se ha detenido y continúa deteriorándose. Soy María Fernanda Escobar, del Instituto Raza e Igualdad Colombia. Además de quienes tomaremos la voz hoy, debemos resaltar que esta audiencia ha sido preparada y es parte de un esfuerzo articulado de más de 25 organizaciones colombianas y regionales, Realizaremos hoy una introducción sobre el contexto y la situación de derechos humanos con posterioridad al paro nacional y la visita a la CIDH a Colombia. En segundo lugar, presentaremos algunas sugerencias para la puesta en marcha inmediata del mecanismo de seguimiento para Colombia y finalmente presentaremos nuestro petitorio. Tendremos ayudas visuales durante nuestra presentación. Para ya a comenzar, quisiéramos señalar que debido a las condiciones de seguridad y hostigamientos que se han agravado, principalmente contra diversos liderazgos y juventudes articuladas al paro nacional, en el día de hoy, durante esta audiencia temática, no presentaremos casos o testimonios. Sin embargo, presentaremos información adicional de manera anexa y reservada luego de esta audiencia, que quisiéramos tener el espacio de hacer seguimiento con la honorable comisión. Doy paso a mi compañero Luis Carlos. Reciban un cordial saludo. Les saluda Luis Carlos Montenegro Almeida, secretario técnico de la campaña Defender la Libertad, asunto de todas. En esta primera parte presentaremos datos actualizados sobre la violencia en la protesta social luego de la visita de la CIDH y su impacto diferenciado en la población afrodescendiente, indígena, mujeres, niñez y población LGTBIQ+, para así demostrar ¿Cómo no se han implementado las recomendaciones de la CIDH y en razón de ello resulta urgente la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento anunciado por la CIDH en las conclusiones de su visita al país? La visita de la CIDH a Colombia evidenció graves violaciones a derechos humanos que se dieron en el marco del paro nacional iniciado a finales de abril del 2021. Ahora bien… Luego de la visita, más de cuatro misiones internacionales han dado cuenta de la gravedad y continuidad de las violaciones a los derechos humanos en entornos de protesta social. Por ejemplo, la misión SOS Colombia, realizada entre el 3 y el 12 de julio, conformada por 41 comisionadas investigadoras de 14 países, visitó 11 regiones, lo cual le permitió documentar 180 denuncias directas e identificar 11 métodos de victimización que se enmarcan en un tratamiento de guerra que se le ha dado a la protesta social en nuestro país. En ese sentido, varias de las organizaciones presentes continuamos acompañando las protestas y documentando violaciones a derechos humanos que hemos constatado durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Las dinámicas de violencia policial en contra de manifestantes pacíficas se mantuvieron. Asimismo, Continuó la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de la defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas cometidas por parte del ESMAD. Así es como entre el 28 de abril al 28 de septiembre se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos, de las cuales podemos ver algunos detalles en la infografía que se está proyectando. De estas, la que más nos preocupa es la presentada por la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada, quien ha informado a autoridades colombianas acerca de la desaparición de 820 personas. Al día de hoy se desconoce la situación de 312 de ellas. Se resalta la particular agresión que ha sufrido la juventud, principalmente quienes provienen de sectores históricamente marginados y empobrecidos. Esta juventud que ejerce el derecho a la protesta social es el nuevo enemigo interno en Colombia. A continuación me referiré a los impactos diferenciados que sufren pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñez y población LGTBIQ+, por ejercer su derecho a manifestarse. En cuanto a la población afrodescendiente e indígena se ha presentado un aumento de situaciones de estigmatización, discursos de odio racistas y discriminatorios, perfilamiento y hostigamiento contra liderazgos de sus pueblos, así como persecución contra autoridades indígenas y afros articuladas al paro nacional, señalamientos que pusieron en alto riesgo el ejercicio a la protesta y la movilización pacífica. Del 28 de abril al 8 de julio, en la ciudad de Cali se reportaron 108 homicidios, de los cuales 39 se cometieron contra personas afro. Se reportaron además 466 situaciones de violencia en medio de manifestaciones, de las cuales el 13,7% fueron hacia personas afro. Con relación a los pueblos indígenas, desde que ocurrió la visita de la CIDH hasta la fecha, el ejercicio de las mingas, sobre todo en los departamentos del Cauca, Meta, Chocó y en la ciudad de Bogotá han seguido siendo señaladas de contar con financiación ilegal. El Gobierno Nacional no rechaza de manera pública y contundente estos actos de discriminación y racismo. Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia UNIC documentó entre los meses de julio, agosto y septiembre del 2021 un total de 13.639 víctimas de violaciones de derechos humanos a pueblos indígenas se identificaron 163 víctimas indígenas de hostigamiento durante el segundo trimestre del 2021 en desarrollo de la Minga Nacional. Entre abril y septiembre se presentaron 48 casos de atentados contra liderazgos, autoridades y comuneros, principalmente pertenecientes a los pueblos Aruaco, Agua, Embera Dóvida, Nasa, Wounam y Yanacona, existiendo responsabilidad del ESMAD en varias de las situaciones, así como 22 situaciones de amenazas colectivas registradas por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNIC. Es importante mencionar que estos hechos se presentaron en la minga indígena articulada al paro nacional. Por eso llamamos al Estado y a la CIDH a que se pueda realizar una evaluación específica de la situación de seguridad actual de los pueblos afro y originarios para establecer los riesgos latentes desde la transformación de los escenarios de manifestaciones que están obligando a los liderazgos a realizar desplazamientos intraurbanos de manera forzosa y también se debe presentar una atención especial a los casos de violencia ejercida contra mujeres afrodescendientes, pues de acuerdo a lo reportado no existió un acompañamiento acorde a necesidades interseccionales generando episodios de desprotección. Por último, señoras comisionadas y señores comisionados, debemos mencionar la violencia diferenciada que se ha causado contra mujeres y población LGTBIQ+. Del 28 de abril al 31 de julio, 833 mujeres fueron víctimas de violencia policial, de las cuales 525 fueron detenidas, 141 heridas, 4 mujeres asesinadas y 95 defensoras de derechos humanos agredidas. Del 28 de julio a la, a la fecha, en la plataforma de Grita de Temblores ONG, se registraron tres casos de violencia policial contra personas LGBTQ. Caribe Afirmativo reportó la ausencia de garantías en una investigación que se lleva contra un joven gay en Soledad Atlántico. Y por su parte, el Grupo de Apoyo a Personas Trans resaltó un caso donde la víctima recibió tratamiento revictimizante, ignorando los protocolos respecto a la atención a violencia sexual. Las organizaciones llamamos la atención sobre el poco o nulo avance en los casos y testimonios brindados a la CIDH y sobre riesgos diferenciados contra mujeres y población LGBT en escenarios de protesta social. Se destaca el alto subregistro en los casos presentados de manera anexa, las barreras para acceder a justicia para mujeres, niñez y personas LGBT que persisten, como la CIDH y otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad. Es necesaria la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones y para ello paso la palabra a mi colega. Muchas gracias. Gracias Luis Carlos. Sandra Luna de la Ruta Pacífica de las Mujeres en delegación de las organizaciones de mujeres que hacen parte de esta articulación. Teniendo presente que en el párrafo 187 del documento emitido por la Comisión, después de su visita a Colombia en junio de este año, se anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento, las organizaciones de la sociedad civil y de forma particular las organizaciones de mujeres, presentamos a continuación una propuesta de los elementos mínimos que debería contemplar un mecanismo de seguimiento con enfoque de género y diferencial. La creación de este mecanismo representa una ventana de oportunidad para que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de derechos humanos. Entre de ellos está el respeto y la garantía de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protesta, al acceso a la justicia así como las obligaciones específicas que tiene frente a grupos históricamente discriminados. Ponemos, por ejemplo, la Convención Interamericana contra el Racismo y las Formas conexas de Intolerancia, la Opinión Consultiva 24 de la Corte para la Protección de los Derechos de las Personas LGTBIQ, la Convención Berendo para, para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, en donde se reconocen todos los derechos de estas poblaciones y se insta a los estados a robustecer las herramientas para su protección. De igual manera, avanzar en la concreción de la Agenda 2030 y de manera especial el ODS 5, Igualdad de Género y ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones sólidas. Por lo anterior, proponemos cuatro puntos mínimos que debe contener el mecanismo de seguimiento. Uno, está relacionado con la conformación del mecanismo. Dos, con la metodología del funcionamiento de dicho mecanismo Tres, un tema que es fundamental, que es la rendición de cuentas por parte del Estado. Y cuatro, el desarrollo de indicadores sobre el cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Frente a la conformación del mecanismo, proponemos como los siguientes puntos mínimos. Uno, que debe tener un equipo de trabajo enfocado en el mecanismo y que esta conformación debe ser paritaria. Dos, que las personas miembros de este equipo tengan formación y experticia en tema de derechos de las mujeres eh, género y todo el enfoque diferencial para garantizar este enfoque en las medidas y actividades del mecanismo. Y tercero, que la creación del mecanismo no puede significar que las mismas personas con las mismas herramientas realicen el monitoreo a la situación de Colombia bajo un nuevo mundo. Frente a la metodología del funcionamiento del mecanismo, proponemos como mínimo una creación específica de, de dicha metodología participativa de las manos de las organizaciones de la sociedad civil. Dos, que esta metodología incluya reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil y dentro de ellas garantizar la participación de organizaciones de mujeres, población LGTBIQ, población afrodescendiente e indígena. De igual manera, esta metodología deberá integrar espacios donde exista una representación de todos los y las actoras involucradas en la garantía de los derechos humanos así como la representación de la diversidad de voceros, voceras y organizaciones de derechos humanos de los territorios que tenga un componente étnico, racial y de género. De igual manera, creemos que este mecanismo debe contemplar el principio de transparencia, que incluye garantizar a todas las partes acceso a la información que sea aportada en el marco del funcionamiento del mecanismo. La posición al acceso a la información generaría el debilitamiento del mecanismo y, por ende, la garantía de los derechos humanos. De igual manera, se sugiere la presencia de organizaciones de la sociedad civil regionales siempre que se considere pertinente su apoyo en calidad de observadoras. Tercer punto mínimo que proponemos es el tema de rendición de cuentas por parte del Estado. Creemos que este debe ser un eje del mecanismo como parte del fortalecimiento a la garantía estatal de los derechos humanos. De igual manera, la rendición de cuentas debe siempre incluir el enfoque diferencial, incluyendo los derechos de las mujeres, las personas LGTBIQ y pertenencia étnico-racial. De igual manera, la rendición de cuentas debe realizarse a través de presentaciones Periódico, de informes periódicos por parte del Estado y audiencias convocadas de oficio por la Comisión. Esta información que se presente debe ser relevante, actualizada, amplia, que dé cuenta de las medidas diferenciales y públicas. Y el último punto de nuestra propuesta tiene que ver con el desarrollo de indicadores sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CDH. Aquí, Creemos clave que se diseñen distintos tipos de, de indicadores de seguimiento a cada una de las recomendaciones. Proponemos indicadores de proceso, resultado, de impacto y de percepción, siempre con un enfoque diferencial. Y el segundo punto que nos parece muy importante es que el mecanismo de seguimiento abra espacios para que todas las organizaciones, y en especial las de las mujeres afrodescendientes, indígenas y LGBTQ, presenten informes sobre el nivel de cumplimiento por parte del Estado, sin que esto implique una carga excesiva a las organizaciones de generar datos cuantitativos que tienen un precedente de invisibilidad estadística. Por último, las organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestra disposición para apoyar a la Comisión en la concreción de este mecanismo y lo que se requiera para garantizar su efectividad, de tal manera que los hechos de violencia que ocurrieron durante el paro y aún persisten no queden impones. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Escobar Cortázar y soy integrante del colectivo de abogados Social Restrepo Cajar. Eh, respetada presidenta e integrantes de la comisión, nos gustaría solicitar un par de minutos adicionales para realizar nuestras solicitudes que podrán ser descontados o restados de los días posteriores, si está bien. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, valoramos la labor adelantada por la Comisión Interamericana y su, en su visita y sus hallazgos posteriores. Por esto, y con el objetivo de asegurar un oportuno seguimiento a sus recomendaciones, le solicitamos primero, mantener el monitoreo de la situación de Colombia para analizar la persistencia de la violencia por parte de agentes estatales en la protesta social, los cambios en las dinámicas de violencia y represión y la impunidad persistente en casos de violaciones a derechos humanos. Para ello, solicitamos reuniones más frecuentes con los equipos de la Comisión para mantener así un flujo de información adecuada a la situación que se vio en Colombia. En este sentido y en consideración a las preocupaciones respecto de la seguridad, sensibilidad, privacidad y gravedad de parte de la información, consideramos importante sostener reuniones bilaterales con la Comisión para informarlas sobre estos hechos. Segundo, en consideración a las recomendaciones y observaciones de la visita, así como lo planteado en esta audiencia, solicitamos instalar y poner en práctica en el menor tiempo posible el mecanismo de seguimiento creado, para lo cual es necesario. Uno, asegurar la participación de la sociedad civil en todas las etapas e instancias de diseño, construcción, desarrollo metodológico y seguimiento del mecanismo. Dos, tomar en consideración los puntos mínimos elevados durante esta audiencia para la instalación, conformación y seguimiento del mecanismo. Tres, garantizar que toda la información recopilada en el marco del mecanismo sea pública, asegurando siempre la protección de datos personales y sensibles. Cuatro, considerando la importancia de las recomendaciones y para valorar su adecuado cumplimiento, es apropiado que la Comisión Interamericana visite el país periódicamente. Finalmente, nuestra tercera solicitud es que considerando la voluntad del Estado para atender las recomendaciones de la Comisión y reafirmando el compromiso de la sociedad civil para avanzar en la garantía de los derechos humanos en la protesta, solicitamos acordar en este espacio una primera reunión entre la Comisión, el Estado y la sociedad civil. Muchas gracias. Con esto las organizaciones peticionarias cerramos nuestra intervención. Eh, muchísimas gracias a las organizaciones de la sociedad civil, eh, efectivamente se tomaron dos minutos extra que después para, para los comentarios posteriores ahí lo, lo, lo arreglamos. Le voy a dar ahora la palabra entonces a la representación del Estado por 10 por minutos, perdón, 15 minutos. Muy buenos días, señora presidenta, hola, señor presidente, Teobesán, Secretaria Cultura Tania Renaud, señores comisionados, señores peticionarios y demás participantes en la presente reunión. Agradezco en nombre del Estado colombiano la invitación a participar en esta audiencia pública, la cual se concibe como un espacio más para el diálogo respetuoso y constructivo que se hizo entre la CDH y el Gobierno de Colombia con la visita de los miembros de la Comisión del País. En la como muy bien reconocer a la Presidenta de la Comisión, Antonio Rejola, en las reuniones sostenidas durante la visita de trabajo, Colombia cuenta con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista, y es un Estado de Derecho dotado de una estructura de organismos de control independientes con capacidad no solo para hacer frente a los hechos relacionados con la protesta, sino también para prevenir y atender en general situaciones de violencia. Señores comisionados, el Estado colombiano es respetuoso del derecho a la reunión pacífica al ser una manifestación indispensable del derecho a la libertad de expresión y del ejercicio democrático en general. En este sentido, es responsabilidad de las instituciones del Estado y de la fuerza pública garantizar estos derechos y el ejercicio material de la democracia. Asimismo, en línea con estas disposiciones, y como lo ha firmado el Consejo de Derechos Humanos y la propia comisión en el párrafo 82 del documento, abro comillas, protesta y derechos humanos, abro nuevamente comillas, el accionar violento de manifestantes o de terceros que pongan en riesgo, cierto, la vida o la integridad física de personas que participan o no de la protesta obligan al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia. Recordemos que el 89% de las 12.478 manifestaciones desarrolladas a 4 de junio de 2021 fueron completamente pacíficas. Oígase bien, el 89% de las 12.478 manifestaciones. Fueron pacíficas y no requirieron la intervención de la fuerza pública. Posterior a la visita de trabajo de la Comisión, con corte al 9 de septiembre de 2021, se completaron en total 15.772 manifestaciones a lo largo del país que tuvieron lugar y que manten y se mantenieron en el porcentaje mínimo de intervención del ESMAR, con miras a mantener la seguridad de los ciudadanos, la ley y el orden. Es necesario también reiterar, que métodos utilizados en las manifestaciones como el bloqueo de vidas ocasionaron la muerte de dos bebés, impidieron el abastecimiento de alimentos en ciudades enteras, interrumpieron la labor de misiones médicas e incluso impidieron el transporte de oxígeno a hospitales durante los picos más fuertes de la pandemia, afectando el derecho a la vida y la salud de millones de colombianos. Asimismo, Debe recordarse los actos de violencia sin precedentes que destruyeron la infraestructura pública, necesaria para todos los colombianos como buses y estaciones de transporte público completas, estaciones de policía, palacios de justicia, peajes, así como bienes privados que generaron pérdidas de empleo y de la producción industrial por un valor de 3.3 mil millones de dólares. Aunque el Estado reitera de manera enérgica y categórica la condena a cualquier tipo de violencia durante las manifestaciones, tanto aquella perpetuada por grupos infiltrados como los excesos cometidos por algunos integrantes de la Fuerza Pública, estas cifras demuestran la excepcionalidad y necesidad de las intervenciones desarrolladas. En ese sentido, me permito afirmar que la Fiscalía avanza en las investigaciones de todos y cada uno de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones y que comprenden los actos de la fuerza pública, así como los actos de vandalismo antes mencionados, y aquellos que han atentado en contra de la vida y la integridad de los ciudadanos. La Fiscalía actualizará esta información sobre las investigaciones que adelanta en la presente sesión. Señores comisionados y señores peticionarios, si bien las recomendaciones realizadas por la CIDH en el marco de la visita de trabajo no son obligatorias, el Estado ha demostrado la voluntad de trabajar desde la competencia de cada una de sus instituciones para hacer cada vez más efectiva la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Prueba de ello son los ejercicios de diálogo adelantados desde el Ministerio del Interior con distintos actores de las manifestaciones, así como la promoción de espacios de escucha que han permitido llegar a numerosos acuerdos la protección a grupos en situación de vulnerabilidad y las reformas a la policía que habían iniciado meses antes de las protestas. Todas estas acciones serán detalladas por las entidades en unos minutos. En razón de lo anterior, el Estado ha concluido que independientemente de la gestión interna que dicho organismo realice en relación con el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Colombia en el contexto de la protesta social, un mecanismo especial de seguimiento no resulta ser un método pertinente, para el Estado, pero para así seguir profundizando una relación de cooperación, para ahondar aún más en el trabajo que ya realiza el país en términos de prevención, de violaciones de derechos humanos, y en estos contextos de reuniones o manifestaciones pacíficas. Cedería la palabra ahora, entonces, a la Policía Nacional Nacional, en representación del Brigadier General Luis Ernesto García, quien presentará la reforma a la policía y las acciones que ya se han llevado a cabo para mejorar la transparencia, protección de los derechos humanos, cercanía y profesionalización de la policía. A continuación, la Fiscalía hará referencia a los avances en las investigaciones, a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas y, en tercer lugar, el Ministerio del Interior, se referirá a la protección de poblaciones LGTBI, afro, mujeres e indígenas. Ya para terminar, quisiera mencionar que los datos presentados por la sociedad civil no coinciden con los que cuenta el Estado y para ello nos permitiremos remitir en un informe escrito las cifras oficiales con las que cuenta el Estado. Igualmente, más allá de las cifras, quiero reiterar que el país tiene por supuesto y eh, manifiesta su total rechazo a cualquier tipo de violación de los derechos humanos contra las personas y los colombianos en general. Muchas gracias sí. Buen día, cordial saludo a todos los integrantes de esta importante audiencia pública eh, voy a de eh, como lo señaló el embajador Carlos Arturo, el proceso de transformación integral que actualmente adelanta la Policía Nacional, quiero sea, comentarle a todas las personas que actualmente siguen esta audiencia pública que desde el 28 de diciembre del año 2020 la Policía Nacional ha iniciado un profundo proceso de rediseño y transformación institucional. Este proceso en primer lugar está orientado al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y por otro lugar por otro lado, ha colocado en el centro la profesionalización y la participación de la sociedad civil para el mejoramiento de la convivencia y la seguridad de todos los colombianos. Este es un proceso integral que responde a los criterios de necesidad frente a importantes cambios sociales que se han venido dando no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Se la oportunidad de referenciar importantes procesos de reforma a nivel internacional, tanto en Europa como en países anglosajones. Igualmente este proceso que quiero comentarles que no responde a una coyuntura sino a una necesidad de mejorar continuamente el servicio público que presta la Policía Nacional en Colombia, que desde hace 30 años ha sido cíclico y sistemático el proceso de rediseño y repensar la actuación de nuestros miembros de la Policía Nacional. Es un proceso que está basado en 10 lineamientos, los cuales responden en primera instancia a un mandato del Gobierno Nacional y los temas que se han priorizado y que actualmente están siendo objeto del trabajo por parte de una mesa asesora de alto nivel conformada por el gobierno nacional con siete expertos en una directora muy importante en profesionalización, derechos humanos y justicia están manteniendo digamos un diálogo permanente en el marco de una metodología que la hemos denominado Hablemos de Policía Estos ejes temáticos corresponden a la profesionalización con enfoque de derechos humanos, a estándares a derechos humanos, confianza y legitimidad, desarrollo profesional y sobre todo, como la Comisión lo ha mencionado, con enfoque de derechos humanos y derecho también eh, fundamental de las personas. La disciplina profesional, la identidad y la imagen, así como el desarrollo doctrinal, la tecnología y el nuevo modelo de vigilancia policial son elementos importantes que se conciben dentro de este lideramiento. Quiero comentar también que actualmente cursan en el Congreso de la República dos proyectos de ley importantes de transformación integral de la Policía Nacional, el uno corresponde al 032, que es el nuevo estatuto de carrera y profesionalización, y el 033, que corresponde al nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional. Estos dos proyectos se encuentran pendientes en el Congreso de la República para el segundo debate en Cámara y Senado. Estos dos proyectos recogen todos los postulados que acabo de mencionar, en el sentido de hacer de la carrera policial una carrera que corresponda a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Eh, en cuanto al mecanismo de transparencia en el servicio policial, quiero comentarles que el, el actual proceso de transformación integral trabaja en la renovación de la identidad de la imagen más cercana al ciudadano que permita la incorporación de mecanismos de transparencia en el servicio de policía. Todo bajo la base de un cambio sustantivo en la profesionalización y el entrenamiento con enfoque en derechos humanos. A título de ejemplo, incluyo el trabajo que actualmente se está realizando con el nuevo uniforme de la Policía Nacional que contiene el código QR para la identificación de las personas que prestan el servicio y elementos de identificación en las patrullas de vigilancia con el fin de generar una visibilidad para los ciudadanos y obviamente un mayor acceso de los ciudadanos que les permita denunciar o facilitar el acceso para cualquier requerimiento ciudadano. Así como el uso paulatino y progresivo de las cámaras de cuerpo, que responden a los centros de manipulación y control sin la posibilidad de ser manipulados por miembros de la fuerza pública. Actualmente el Ministerio del Interior estructura un compes para la estructuración de eh, 11.000 cámaras, la incorporación de 11.000 cámaras de cuerpo para la Policía Nacional. En cuanto al fortalecimiento del enfoque de derechos humanos en la actividad de policía, se creó y se puso en funcionamiento la Oficina de Derechos Humanos en la Policía Nacional, está expinta directamente a la Dirección General de la Policía Nacional, antiguamente funcionaba la Inspección General, y por recomendación, eh, fue ubicada al máximo nivel, a cuyo eh, cargo está una persona experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las más altas calidades y amplia experiencia en Derechos Humanos, quien también ha, presentado, ha prestado sus servicios en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Roma. La oficina ha colocado en funcionamiento el Observatorio de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional, que estará rindiendo informes periódicos a la ciudadanía. El enfoque de esta oficina es la protección y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, eh, se inició la, la construcción y la, la implementación de la nueva Escuela de Derechos Humanos para tener en todos los niveles de formación, tanto del nivel directivo como patrulleros y nivel ejecutivo, eh, de manera transversal en la práctica y en el plan de estudios, los derechos humanos. Eso va a ser una revolución total en la forma como se están entrenando y se están educando los policías en Colombia con un plan que integra la práctica a la teoría. Y de manera transversal, en la evidencia de la práctica educativa didáctica, los policías y los docentes van a tener la posibilidad de transversalizar los principales valores que orientan la profesión policial. Eh, actualmente se encuentra en revisión todo el sistema educativo, la mesa asesora actualmente se encuentra revisando todo el proceso educativo de la Policía Nacional y haciendo las recomendaciones pertinentes para el cambio del sistema educativo en la Policía Nacional. En cuanto a los proyectos de ley sobre profesionalización y estatuto disciplinario, el nuevo estatuto disciplinario incluye una actualización de las faltas disciplinarias, sea una importante relevancia y atención a las faltas gravísimas, así como a los temas relacionados con tácticas y procedimientos policiales. Introduce un mecanismo de participación ciudadana novedoso para el acceso y consulta a quejas y el estado de las investigaciones. Un expediente electrónico para que los ciudadanos puedan consultar y hacer seguimiento discutido con respecto a los procedimientos disciplinarios. Se va a facilitar el proceso de quejas y adicionalmente se incluye la rendición de cuentas periódicas de la gestión disciplinaria y se fortalecerá las causales de suspensión provisional frente a faltas de connotación social. La revisión del actual Estatuto Disciplinario coloca especial atención en el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza. Eh, por otra parte, el actual proyecto de Ley 032, 032, que es el nuevo Estatuto de Carrera y Profesionalización de los Miembros de la Policía Nacional, está basado no solamente en garantizar un enfoque de derechos humanos, sino el conocimiento y la competencia de todos los policías. Se trata de un salto cualitativo hacia la profesionalización y certificación de competencias. Se crea el Centro de Estándares en la Policía Nacional para asuntos exclusivos de uso de la fuerza, enfoque de derechos humanos, procedimientos policiales y atención a la ciudad, basado todo ello en un enfoque de rendición de cuentas periódicas. Ambos proyectos ya surtieron en el trámite legislativo en primer debate y están para segundo debate, como lo mencioné tiene un mensaje de urgencia del Gobierno Nacional. Dentro del mismo esquema se crea también la posibilidad para que los policías puedan de manera periódica certificar su idoneidad y se crea también el, el retiro por pérdida de validación de competencia Un nuevo sistema de información permitirá la adopción de decisiones con base en la evidencia. Quiero comentarles también que en este sentido se crea la Comisión Consultiva de Alto Nivel y esta Comisión Consultiva va a facilitar... Eh, las recomendaciones de la sociedad civil para la creación de los estándares especialmente los relacionados con uso de la fuerza de derechos humanos y atención al ciudadano. Finalmente quiero comentarles que la Policía Nacional inicia un amplio proceso de diálogo con la sociedad civil a través de la mesa asesora que es la, la manera y la Secretaría Técnica eh, que está financiada actualmente por el Banco Interamericano de Desarrollo con diferentes sectores como la Academia empresarios, y su Organización de Defensa de Derechos Humanos entre otros, el proceso de diálogo de escucha y de nutrir los asuntos relacionados con la reforma integral de la Policía Nacional y otros temas pertinentes el modelo de atención del ESMAD se ha iniciado un nuevo ciclo de capacitación con las universidades con el mismo enfoque hacia la certificación de los miembros del ESMAD en derechos humanos para que los estándares internacionales estén incorporados en cada uno de los procedimientos cuando se haga necesario el uso de la fuerza con la revisión del procedimiento y la incorporación de estándares se diseñará se pondrá en práctica el nuevo modelo de acción activación y atención de cómo se enfrentan los disturbios por parte de dichos cuadros Muchas gracias, Río General. Eh, quisiera pedir eh, unos minutos adicionales para la intervención del Estado colombiano, los cuales, eh, por supuesto, serían descontados del segmento de música. Eh, en ese sentido, entonces, si les parece, podríamos entonces eh, pedirle a la Fiscalía General de la Nación eh, su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola, a todos los comisionados, y, por supuesto, a los representantes de las víctimas y a los peticionarios. La Fiscalía General de la Nación ha estado en permanente contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta al objeto de esta audiencia, incluso desde antes de la visita de trabajo a Colombia. Así, la entidad ha presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres informes, uno el 18 de mayo, el 7 de junio y el 27 de agosto. Este contacto permanente con la Comisión es el reflejo del compromiso de la Fiscalía con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos con el derecho fundamental a la protesta social pacífica y de su voluntad de rendir cuentas a la comunidad internacional en esta materia. Lo anterior, en el marco de su estricta competencia constitucional y legal como institución de la rama judicial del poder público, esta competencia consiste en investigar los hechos que revisten las características de delito una vez sucede y de ejercer la acción penal frente a ellos y en los eventuales casos que sean necesarios, acusar a los presuntos responsables ante los jueces de la República. Frente a esta acción, que es una de las más importantes dentro del Estado Social. El hecho es el compromiso de la Fiscalía con tres instrumentos en los cuales se generaron las líneas específicas para la protección y debida diligencia de las investigaciones. Entre ellas está precisamente la resolución 951 de 2021, en la que el señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, establecieron los 13 equipos en los cuales tenían la priorización de los hechos más graves que pudieran ocurrir dentro de la protesta y que se tenía que tener el deber de diligencia de la investigación. Deber de diligencia que no es solamente realizar actividades investigativas, sino focalizar los contextos y entender los territorios y las dinámicas que sucedían en cada una de estas, de estas situaciones que se presentaron. Por eso, esta resolución fue la que marcó el derrotero de las 12 estrategias investigativas para la Fiscalía General de la Nación. Luego viene la Directiva 002, que fue la que complementó para efectos de poder hacer unas investigaciones en contexto y siempre, siempre protegiendo el derecho a la protesta, a la protesta pacífica, de la que definitivamente la Fiscalía General de la Nación no ha iniciado ninguna investigación que tenga que ver con, ese, con esa situación. No así cuando se hicieron los excesos en los que definitivamente con la debida diligencia, el principio de suficiencia probatoria y sobre todo con la observancia de todos los estándares de investigación que han sido los derroteros adoptados por la Fiscalía General de la Nación a partir de las recomendaciones, por supuesto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las distintas sentencias que en ellas vemos que la debida diligencia debe ser muy enfática. Frente a eso, por supuesto, nosotros empezamos a hacer una actividad de investigación de conductas en el marco de eventos de protesta social. Se produce de acuerdo con el estándar transversal de la debida diligencia. La competencia de la justicia penal militar es excepcional y, por lo tanto, la Fiscalía ha interpuesto los respectivos conflictos de jurisdicción para los casos de afectaciones a los derechos humanos, sean conocidos únicamente por la jurisdicción ordinaria que es lo que hemos venido haciendo durante todos estos eh, días, incluso indicarles a todos que la Fiscalía General de la Nación no dejó, no dejó de investigar. Frente a los resultados, ya los habíamos entregado en la, en la oportunidad anterior y tenemos por supuesto que en homicidios contamos hoy de los 29 casos el 51.7% de avance de esclarecimiento. En los casos de violencia basada en género, vamos en 13 víctimas que fueron las que se condensaron en el censo y tenemos el 27.3% de avance. Y en el tema de lo que tiene que ver con el mecanismo de búsqueda urgente, uno de los temas en los que nos hemos eh, articulado todas las instituciones del Estado colombiano, principalmente la Fiscalía con todos sus equipos en los territorios, la Defensoría en todo lo que tiene que ver con las investigaciones y la ubicación en tiempo real de las personas. Recordemos que se reportaron 627 casos, de los cuales 274 están localizados, 132 registros duplicados y 192 inadmitidos. Inadmisiones que si bien es cierto se hacen, no quiere decir que no podamos obtener la información para continuar con la búsqueda. 29 de ellos tienen aún un mecanismo de búsqueda urgente y seis denuncias por desaparición forzada. Dentro de ellas, una ya la tenemos esclarecida. Como ven, nosotros en esta actividad hemos sido lo suficientemente estratégicos con una planeación y una ejecución siempre en pro de todas las personas habitantes en el territorio colombiano con las garantías del debido proceso, acceso a la justicia, eficiencia y clarificación en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicefiscal. A continuación se va a dirigir usted el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Eh, solo solo perdón antes que, para que sepan, porque ya llevan siete minutos del, del tiempo posterior para hacer comentarios, para que estén, por favor, ajustados, les quedan tres minutos. Muchas gracias, comisionada. Un saludo muy especial desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Extendemos un, un saludo cordial a todos los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reiteramos, por supuesto, nuestro compromiso con los derechos humanos y la protección a, las, a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. El siguiente espacio tiene como objetivo abordar las diferentes medidas impulsadas por el Ministerio del Interior dentro del marco de nuestras competencias legales y constitucionales en razón con la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, como eh, las personas defensoras de derechos humanos y las personas con orientación sexual eh, diversa. Así como, por supuesto, pues, los diferentes espacios de escucha y diálogo social que hemos tenido y que hemos venido eh, liderando desde eh, la cartera del Ministerio del Interior. En primer lugar, y frente a la protección de los derechos eh, de grupos en situación de vulnerabilidad, como los defensores de derechos humanos, los líderes, las tigresas, periodistas y comunales. El más es preciso resaltar que el más grande esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior es la formulación de la Política Nacional de Garantías y Respeto para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos. Eh, y desde el marco eh, conceptual y normativo, la política contiene la obligación, de respeto. Esta es la obligación que tienen los funcionarios o hace relación a la obligación que tienen los funcionarios y servidores públicos de no vulnerar, eh, de no obstruir, de tolerar eh, las vulneraciones eh, a, las, a los derechos humanos en el territorio nacional. Asimismo, la estrategia de cultura de derechos humanos y el respeto a la labor de defensa de los mismos, incluye un diagnóstico donde se ubica este tipo de señalamientos, desconocimiento, escasa valoración por parte de los posibles pronunciamientos por parte de los funcionarios y servidores públicos. Esta es una estrategia que se basa básicamente en prevención, promoción y protección de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional. Asimismo, desde el Ministerio del Interior se están adelantando acciones en el marco del Plan de Acción Oportuna, PAO, el cual tiene como objetivo eh, adelantar acciones para la prevención y la protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Eh, en referencia al rol del PAO en el marco eh, de las manifestaciones, se precisa que la articulación con la, con la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior eh, se logra mediante el trámite oportuno eh, con los entes territoriales y autoridades correspondientes eh, por parte del Ministerio eh, de las alertas Tempranas, que se recepcionan que se, recepciona, que se recepciona de la comisión intersectorial para la respuesta rápida de las alertas tempranas CIPRA mediante el correo plan de acción oportuna @mininterior punto, punto, punto. siendo preciso señalar que desde eh, que se destaca que a la fecha no se han recibido alertas tempranas en el marco de las manifestaciones ahora dos frente a la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad eh, como las personas con orientación sexual es diversa. Es preciso señalar que en primer lugar se encuentra, eh, o se recuerda más bien, que el decreto 003 del 5 de enero de 2021 se rige bajo el principio de eh, no discriminación y hace alusión a los enfoques de diferenciación. Sin embargo, cada entidad del Estado... Eh, debe contar con los respectivos procedimientos internos con enfoque de género y el enfoque diferencial étnico en el marco eh, propio de sus competencias. Ahora bien, es preciso resaltar que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior eh, ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa de Casos Urgentes creada en el marco de la eh, política pública para los sectores LGTBIQ+, y es responsable de velar por la implementación y seguimiento de la mencionada política pública. Esta mesa es importante señalar lo que permite entender con celeridad o atender con celeridad todo lo relacionado con casos que vulneren los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de, de las personas que hacen parte de los sectores sociales eh, LGTBIQ+, eh, y de las personas con orientación sexual o identidades de género eh, diversas, creado mediante el Decreto 762 de 2018. Eh, asimismo, las denuncias las denuncias de casos urgentes son recibidas a través del correo denunciaslgti.com y el Ministerio del Interior direcciona dicha denuncia eh, a las entidades competentes cuando el lugar a ello. Eh, resaltamos que en el marco de las manifestaciones se ha recibido una denuncia, proveniente, una, una denuncia proveniente del Departamento de Córdoba, la cual, por supuesto, fue gestionada y tramitada en los términos eh, de ley. Eh, en consecuencia, y a través de este mecanismo, coordinamos las acciones necesarias para prevenir vulneraciones eh, y proteger los derechos humanos de los sectores LGTBIQ+ y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas frente a los posibles casos de violencia, discriminación, observación eh, o, o vulneración que se estén presentando. Eh, ahora bien, tercero, frente a la prevención y atención de violencia contra mujeres en el marco de la protesta social, uno de los ejes de la política pública de equidad de las mujeres del gobierno nacional es la prevención. Atención integral y garantía de justicia y no repetición de la violencia contra las mujeres. En cumplimiento de dicho propósito, eh, se expidió el decreto 1710 del 2020, mediante el cual se creó el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias basadas en, en género, en sexo y género, que tiene como objetivo articular esfuerzos de las entidades competentes eh, frente a, específicamente, violencias contra la mujer. Y desde el 28 de abril de 2021, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer... Le, le pediría si puede ir acortando, porque ya se han accedido sobre los tres minutos del tiempo de comentario. Entonces, si puede ir acortando, por favor, si no, no vamos a alcanzar a terminar la audiencia. Claro que sí. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, como lo mencionaba, de manera conjunta, con el mecanismo articulador de prevención y atención a violencia, ha efectuado el seguimiento y monitoreo de la violencia en contra de las mujeres en el marco de las protestas. Eh, por ese motivo, se han tomado medidas por parte de las diferentes entidades del Estado para prevenir, atender y garantizar el acceso a la justicia en el caso de violencias basadas en género y en otros eh, contextos. La Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer eh, eh, trabaja de manera articulada con las 32 Secretarías de la Mujer y Mecanismo de Género a nivel departamental y de Ciudad Capital, en Bogotá, para la identificación, acompañamiento eh, y activación de rutas en caso de violencia contra mujeres, sin embargo, las protestas sociales. Y la Fiscalía General de Nación expide el decreto, la Directiva 002 de junio del 2021, por medio del cual se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta social, y se fijan eh, otras directrices. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación dispuso un buzón específico para recepcionar estas denuncias mujeres en marchas, Arroba .co para recibir posibles quejas de vulneración de derechos contra las mujeres en el marco de la protesta social. Asimismo, la Defensoría del Pueblo habilitó un canal electrónico para eh, reportar hechos y afectaciones contra mujeres en el marco de las protestas sociales y la Policía expide la policía Nacional expide el Instructivo 023 de la DIPON sobre eh, prevención a la violencia sexual. En, el, eh, en la, la Policía Nacional. Y finalmente, frente a los espacios de escucha y diálogo, recordamos que en el Decreto 003-2021 el Gobierno Nacional adopta medidas necesarias para garantizar el derecho de reunión y de manifestación con la primacía del diálogo como elemento determinante de la actuación y de la interacción. Eh, muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Eh, eh, para, para efectos de, de, de tener claridad cómo va a seguir la audiencia, eh, muchas gracias a la representación del Estado por toda la información. El Estado eh, se tomó los 10 minutos posteriores, más 5 minutos más, por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil, eh, eh, para ser justas, que se habían tomado 2 minutos extra tendrán sus 10 minutos más, 3 minutos más. Eh, eh, en, en, en el tiempo que tengan posteriormente para hacer comentarios. Eh, voy a darle ahora la palabra al defensor del pueblo por siete minutos. Le, le ruego al defensor, porque estamos eh, bastante excedidos en, en los tiempos y tenemos otra audiencia, que por favor se ajuste al tiempo. Y después del defensor le daré la palabra a la representante de la oficina, la alta comisionada, por otros siete minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, muy buenos días, respetada presidenta de la Comisión Interamericana, Antonio Regola. Noguera, y a través de su conducto, un saludo a todo el equipo de la Comisión Interamericana, a los representantes y miembros de las organizaciones citantes, a las representantes y asistentes del Estado colombiano, a las Naciones Unidas y demás participantes de este espacio. Desde la Defensoría del Pueblo de Colombia, la manifestación pública es un derecho fundamental, cuya protección es indispensable para las garantías de un Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, desde diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una batería de recomendaciones sobre la prevención de la violencia y el acompañamiento a las manifestaciones públicas. Y el 10 de junio de 2021 se emitió la resolución defensorial 077. Estas recomendaciones eh, coinciden en buena parte con el espíritu de aquellas emitidas eh, por la Comisión Interamericana en su informe del pasado mes de julio y sobre ellas quisiera referirme en estos minutos. Es importante señalar que la visita de la Comisión fue importante para impulsar los cambios que se gestaban. La Defensoría ha venido planteando la necesidad de promover un proceso nacional de diálogo genuino para fortalecer la confianza entre las autoridades y la ciudadanía. En línea con esa recomendación y en aplicación del Decreto 03 de 2021, el 20 de mayo el Gobierno Nacional instaló la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas la cual tiene entre sus funciones proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio de la manifestación. Esta, meta, esta mesa eh, tuvo una sesión extraordinaria el 14 de, de julio. Adicionalmente, también en el mes de julio participamos en la mesa de garantía y diálogo social instalada por el gobierno distrital y en la que intervinieron jóvenes que participaron en las movilizaciones y que se identificaban como integrantes de la primera línea. La Defensoría participó en esos espacios y en ellos todas las partes afectadas pudieron exponer eh, sus preocupaciones en torno al ejercicio de ese derecho. Por otra parte, también se llevó a cabo la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, en la cual desde la Defensoría participamos como acompañantes y observadores de este espacio. Desafortunadamente, en este espacio no logró, no logró concluir con un acuerdo entre las partes. frente al refuerzo y reestructuración de los procesos de formación y capacitación de la fuerza pública, se ha venido revisando conjuntamente entre la Policía y la Defensoría del Pueblo los cursos y capacitaciones en materia de derechos humanos de los integrantes de esa fuerza policial, así como revisar la malla curricular en ese tema. Al respecto, desde la Policía Nacional se ha llevado un proceso de capacitación de formadores en derechos humanos y uso adecuado de la fuerza, como la del pasado mes de septiembre y octubre, con 200 horas de capacitación para 100 formadores pertenecientes a las 29 regionales de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional y a la Dirección de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo también ha trabajado de la mano con la Policía Nacional en estas dinámicas de formación, a través de 76 actividades de formación en 20 regionales, con la participación de 800 uniformados. Además, se ha trabajado con la estrategia que denominamos formación de formadores dirigidos a los integrantes del ESMAD, el cual incluye el estudio y análisis de problemáticas como la estigmatización de diferentes grupos poblacionales. Entre el 10 de agosto y el 2 de septiembre del presente año se desarrollaron siete sesiones de, de trabajo con una participación de 48 funcionarios de la Policía Nacional que tienen el rol de instructores formadores en las unidades territoriales. Para el 2022 se tiene planeada la continuación de formación con otros equipos de formadores. En cuanto a las investigaciones por los hechos denunciados, con corta 19 de octubre, la Fiscalía General de la Nación informó que actualmente se encuentran en investigación 29 casos de homicidios, de los cuales uno corresponde a una persona menor de edad, tres a integrantes de la Policía Nacional y uno a la Policía Judicial. En relación con las lesiones personales, se nos informó que la Fiscalía se encuentra investigando 240 casos, que incluyen a 300 víctimas civiles y a 805 casos, en los cuales las víctimas fueron 761 integrantes de la Policía Nacional. Estamos a la espera de, de conocer el avance de la investigación de estos casos. Para la Defensoría del Pueblo es vital que se garantice la justicia para todas las víctimas directas y sus familiares, y que ningún caso quede en la impunidad. Un tema de especial atención para nuestra entidad es el de las personas no localizadas. Es importante señalar que a través de la mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, la Defensoría pone en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los casos de las personas no localizadas de las cuales tenga conocimiento, para que así se determine la activación del mecanismo de búsqueda urgente. Frente a este mecanismo es importante mencionar que una vez se activa la Fiscalía informa de inmediato a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Policía Nacional, hospitales, centros de salud, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a las demás autoridades que tengan registrados datos de la presunta víctima, de personas desaparecidas o de cadáveres sin identificar, con el fin de que se crucen los datos pertinentes para recopilar información útil para la búsqueda en el mecanismo en el marco del Mecanismo de Búsqueda Urgente. Su objetivo es encontrar a una persona presuntamente desaparecida, viva o muerta, y no la investigación de, una de la comisión de un delito. Es por ello que el mecanismo de búsqueda urgente no debe confundirse con la investigación por el delito de, de desaparición forzada. Al respecto, tenemos información que entre el 28 de abril y hasta el 19 de octubre se reportaron 627 casos, de los cuales 274 personas ya fueron ubicadas. 132 registros correspondían a casos. Eh, duplicados y que 192 casos que no fueron admitidos en el mecanismo de búsqueda urgente por tratarse de, de nombres repetidos o de personas ubicadas o información insuficiente. También que continúan activos 29 mecanismos de búsqueda urgente. En ese sentido, según la normatividad, pasados dos meses de activado el mecanismo, si la persona no ha sido encontrada debe cerrarse el mecanismo. En esos casos, la Fiscalía abre una investigación de oficio por el delito de desaparición forzada, únicamente cuando existan indicios de que sucedieron hechos relativos a ese delito. En el caso de los mecanismos que aún están activos, según información suministrada por la Fiscalía, en realidad ni siquiera hay certeza de la existencia de las personas que están siendo buscadas. Ello, por cuanto no hay un familiar o un tercero que haya reclamado por la ausencia de la persona o que haya dado información respecto de quienes se buscan. Desde la Defensoría del Pueblo hemos fortalecido nuestro acompañamiento a las manifestaciones. Remitimos las denuncias por cada hecho vulneratorio de derechos del que, se, del que tengamos noticia. Y mensualmente enviamos a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre lo que sucede durante las manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Defensor, eh, por su información. Ahora le doy la palabra a Yuri de Rivero, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Muchísimas gracias, comisionada. Un segundito, saludo a todas las comisionadas, a los comisionados, a las autoridades del Estado que nos acompañan, a las representantes de la sociedad civil y a todos los participantes en este evento quisiera agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos invitado a participar en, en esta audiencia. Mi nombre es de Rivero y mi asistencia hoy en esta audiencia pública es en mi capacidad de representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy acá para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y, y sin estar bajo juramento. Y nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención del 46. Habiendo dicho esto que me han pedido, <risas> quisiera compartirles que durante los meses de las protestas vinculadas al paro nacional, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia le dio seguimiento a la situación de derechos humanos Verificamos casos y, sus, y situaciones que sustentan los principales hallazgos descritos por la Comisión Interamericana al término de su visita en Colombia en junio del 2021. Quisiera compartirles también que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha finalizado la sistematización de la información recogida durante este periodo y que pronto estaremos sometiendo la información para consideración del Gobierno de Colombia. Esperamos poder publicar un documento de lecciones aprendidas en materia de derechos humanos durante el paro una vez recibidos los insumos del, del gobierno. El paro que se inició el 28 de abril fue una movilización para nosotros mayoritariamente pacífica y ciudadana que contó con una participación sin precedentes de la juventud que buscó incidir en una situación de desigualdad que afecta al país nos preocupa la inseguridad alimentaria que afecta al país y la falta de oportunidades para jóvenes y para mujeres. Estas situaciones se han visto agudizados por, por la pandemia. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia saluda la movilización pacífica, la creatividad de los jóvenes, sus nuevas formas organizativas. Consideramos que todos son aportes para la democracia en Colombia. Nuestro enfoque durante el paro fue contribuir a desescalar la violencia y reforzar la protección de derechos humanos acompañando espacios del Estado y de la sociedad civil. Nos abocamos a promover los ejercicios de diálogo y a promover los diversos esfuerzos a nivel eh, nacional y pero sobre todo a nivel local que se hicieron para prevenir la violencia. Saludamos a los manifestantes, a las autoridades, a la iglesia y otras instituciones que le apostaron al diálogo y rechazaron la violencia en todas sus formas. Nuestra tarea también fue el de recordar los estándares y darle seguimiento a las situaciones de, derechos, de violaciones de derechos humanos. Nosotros saludamos la invitación que le hizo el gobierno a la Comisión para visitar Colombia. Creemos que las recomendaciones de la Comisión son un aporte para avanzar en la protección del derecho a la reunión pacífica y de todos los derechos conexos. La oficina observó que durante el paro las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas y nos preocupa los casos de uso innecesario desproporcionado de las fuerzas contra manifestantes que hemos documentado, los casos de privaciones arbitrarias de la vida, las violaciones a la integridad y seguridad personal, las detenciones arbitrarias, los casos de criminalización los casos de violencia sexual y de género y los casos de ataques a periodistas que hemos documentado. También preocupa la actuación violenta de actores no estatales contra manifestantes. Nuestra oficina considera que es necesario reforzar los métodos de gestión democrática de la protesta en el país para hacer efectivo el goce del derecho a la reunión pacífica y que este derecho puede, debe ser protegido de manera más proactiva por el Estado e incluso, incluso contra terceros. Observamos también que hubieron situaciones de uso de violencia contra la fuerza pública y situaciones de vandalismo. Al respecto, es importante recalcar que los actos aislados de violencia deben ser individualizados y que según el derecho internacional, estos actos aislados de violencia no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Nuestra oficina condena todo acto de violencia cometido eh, durante las protestas. Reconocemos la, la obligación de las autoridades de investigar los delitos cometidos en este contexto, respetando las garantías del debido proceso. Consideramos que durante las protestas el diálogo fue el instrumento más efectivo para examinar los reclamos de manifestantes para proteger derechos y desescalar situaciones de violencia, incluyendo en respuesta a los bloqueos. Durante el paro, contribuimos, tratamos de contribuir a esclarecer la aplicación del marco legal internacional de derechos humanos a situaciones de bloqueos. Documentamos casos de uso de la fuerza para levantar bloqueos sin que se hayan agotado las vías del diálogo o en casos en los que no habían causado perturbaciones graves o sostenidas. También documentamos los efectos de algunos bloqueos sobre el goce de los derechos humanos. Creemos que Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho a la reunión pacífica. Se beneficia también de importantes sentencias judiciales que guían al Estado en la debida aplicación de este derecho. A futuro, este derecho se vería reforzado si el Estado aplica una moderación significativa a recurrir a la dispersión de las manifestaciones. Y si en última instancia se justifica la decisión de dispersar, el uso de la fuerza debe ser un último recurso y debe observar las normas internacionales de uso de la fuerza. El diálogo debe convertirse en la base de la gestión de las manifestaciones. Esto requiere un ajuste en prácticas institucionales de gestión de las manifestaciones en Colombia. Nuestra oficina considera que sería útil que las fuerzas de seguridad y los órganos competentes del Estado revisen los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza y dispersión en el marco de las protestas y su efectivo cumplimiento para asegurar que no se repitan instancias de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluyendo a través del uso de armas no letales, en línea con la histórica decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020. Saludamos la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía que puede impulsar estos estudios. También saludamos la política de cero tolerancia anunciada por el gobierno y su compromiso que las investigaciones de los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por elementos de la fuerza de seguridad se lleven a cabo en la jurisdicción ordinaria conforme a los estándares internacionales. Alentamos al Estado a seguir avanzando y ampliando las investigaciones. Consideramos necesario reforzar la investigación de crímenes cometidos por terceros contra manifestantes, incluyendo actos de racismo, así como investigaciones disciplinarias en los casos de estigmatización o ataques contra manifestantes, personas impulsoras de, de procesos de diálogo, de periodistas, de ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos es importante que estos actos no queden impunes para reforzar el Estado de Derecho en el país. Junto con la Comisión, nuestra oficina alienta al Estado a impulsar un debate amplio en la sociedad sobre los aspectos a reformar dentro de la policía, incluyendo los mecanismos de control y rendición de cuentas. Lo hemos dicho anteriormente, dentro de este debate se debe valorar la pertinencia de la transferencia de la policía a un ministerio de autoridad civil para reforzar el carácter civilista de la institución y promover un enfoque de derechos humanos en la seguridad ciudadana. Saludamos las discusiones del gobierno con países como Alemania, que a través de la asistencia técnica podría reforzar el enfoque sobre servidores públicos de la policía, restaurar la confianza de la ciudadanía y desarrollar técnicas democráticas de gestión de las manifestaciones con un enfoque sobre la garantía del derecho a la reunión pacífica. Creemos que es importante avanzar en procesos de reparación de las víctimas y que se promuevan medidas colectivas de reconocimiento y memoria para las víctimas que contribuyan a la no repetición. Finalmente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia desea volver a señalar la desigualdad en Colombia como principal causa de la movilización ciudadana y que por ello las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, se de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas al país en el 2017 recobran particular importancia. En el, eh, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia confía en que esta audiencia sirva para que la sociedad civil y el gobierno de Colombia pueda retomar la implementación de las principales recomendaciones de la CIDH para que no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos documentados. Y quedamos a la disposición tanto del gobierno, de las instituciones del Estado, de la sociedad civil para brindar nuestra asesoría técnica que permita reforzar el respeto al derecho a la reunión pacífica en todo el país. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a la representante de la oficina de la alta comisionada. Eh, ahora le ofrezco la palabra a mis colegas. Les pido por favor que seamos muy precisos porque estamos realmente contra el tiempo y por lo tanto... Eh, le pido disculpas a los relatores especiales y al equipo de la Secretaría, pero solo le voy a dar la palabra a, a, a la comisionada Pío y al comisionado Rallón y Hernández en aras del tiempo para que posteriormente las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer uso del tiempo que les resta. Eh, no, como somos muchos, no los alcanzo a ver, por lo tanto no sé a mis colegas, quien quiera hacer uso de la palabra, si pueden abrir el micrófono, porque no los veo a todos. Ahí veo al comisionado Rallón, comisionado Rallón. Sí, muchas gracias, Presidenta. Un saludo a los colegas, eh, diferentes representantes de organizaciones y representantes del Estado de Colombia. Y sin duda alguna hemos eh, escuchado eh, dos visiones bastante distintas, digamos, de las organizaciones como tal, que nos vuelven a reiterar eh, pues, su preocupación sobre... Diferentes cifras, hechos, violatorios de derechos humanos y que plantean un, una posibilidad de mecanismo de seguimiento. Y una pues visión del Estado que considera que un mecanismo tal como las organizaciones lo plantean, no lo ven pues, conveniente o viable en este momento. Sin duda alguna es un reto muy grande tener esa realidad, pero básicamente indicar que nosotros como... Comisión A lo interno, tenemos un sistema de monitoreo y estamos en la mejor disposición de tener los canales abiertos de comunicación, lo saben las organizaciones, la apertura que hay e igualmente con el Estado, hemos recibido sus informes, tomamos nota de sus comentarios y también de, de los esfuerzos que señalan que están realizando y con base a ello estaremos articulando las comunicaciones en los espacios que nos permiten la, la competencia de la comisión. Y reiterar que hay un compromiso en el pleno de la comisión de seguir muy de cerca cada una de las recomendaciones que, que hemos dado y, y hacer eh, pues, uso de los instrumentos técnicos que tenemos para este tipo de situaciones con una visión pues, constructiva y de ir fortaleciendo respeto a los derechos humanos en Colombia. Únicamente, Presidenta, y, y úsalo. Muchas gracias, comisionado Ralón, comisionado Hernández, que veo que le toda la mano, y luego comisionada Pibesano. Gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los participantes, a la sociedad civil, a las autoridades del Estado eh, por sus presentaciones, a la Defensoría Pública, a la Oficina del Alta Comisionado. La audiencia ha girado en torno al derecho a la protesta pacífica, pero también a las situaciones que han surgido alrededor de estas protestas. Y si bien eh, hemos tomado nota de que la gran mayoría de estas protestas han sido de manera eh, pacífica, también hemos, hemos tomado nota de la, del compromiso que ha expresado el Estado para garantizar este derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, el punto que quiero hacer es que tenemos que ir más allá de la realización de la protesta pacífica y de las garantías para la misma. La protesta pacífica se realiza con el propósito de visibilizar situaciones de desigualdad histórica que están sucediendo en Colombia. Y aquí lo importante es saber cuáles son las medidas que, desde el más alto nivel del Estado, se están eh, eh, llevando a cabo para poder atender estas demandas históricas. Ya el representante de la Defensoría del Pueblo adelantó la realización de una mesa, pero para mí es muy importante que el Estado eh, comunique eh, cuáles son las, las, en el diálogo que ha establecido al efecto. Quiero recordar simplemente en esta tesitura dos de nuestras recomendaciones. La recomendación número uno, que es promover y reforzar un proceso nacional de diálogo genuino con enfoque territorial que permita la escucha a todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural. Y una segunda recomendación que creo que sigue vigente es la número siete, que es elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y límites del derecho a la protesta en Colombia. La información que puedan proporcionarnos al respecto creo que ayudará mucho a comprender cuál es el compromiso del Estado para poder atender esta, esta protesta que se dio a partir del paro nacional. Muchas gracias, comisionada Hernanda, comisionada Biosano. Muchas gracias, presidenta. Yo también externo mis saludos cordiales a la representación de la sociedad civil, al Estado, a la representante de la ONU. Yo tengo dos preguntas en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI. Me preocupó mucho ¿no? el impacto diferenciado de la violencia con relación a los grupos en situación de vulnerabilidad. La sociedad civil presentó un diagnóstico dramático de gravedad de los derechos humanos uh, con no, números muy, muy, muy uh, preocupantes, por ejemplo, de la violencia racializada, 36% de los asesinatos, no, de los homicidios, tuvieron una, una afección, que es la afección de la población afrodescendente, pueblos indígenas, mujeres, personas LGBTI, niñez, uh, y mi primera pregunta con relación a, a esta violencia que tiene un padrón no ah, diferenciado, ah, o sea no ha, ah, lo que se percebe es que um, hay, hay una violencia agravada en estos grupos. Si el Estado está a generar datos desagregados sobre ¿no? la violencia ocurrida en este marco de las protestas. Ah, también me gustaría escuchar más sobre los cursos y programas de capacitación con enfoque de género y de diversidad étnico-racial y de diversidad sexual. Ah, si hay medidas por parte del Estado para la ratificación de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación y violencia. O sea, ah, ¿por qué, cómo y cuál es la respuesta del Estado para justamente combatir a estos padrones discriminatorios. Esta sería mi primera pregunta. Escuché con mucha atención las reformas desde la policía, desde la fiscalía, a la dirección de derechos humanos del ministério de Interior. Entonces, esta sería la primera pregunta. Y la segunda, la clave del diálogo, ¿no? Es la clave que desde la comisión, desde la ONU, desde la sociedad civil, es la clave para responder a este estado de graves violaciones. Eh, entonces, también uh, me gustaría comprender a cuál es la posición del Estado, ¿no? que no ve como método pertinente el mecanismo nacional presentado por la sociedad civil. Eh, me, me gustaría comprender mejor la argumentación del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Eh, muchas gracias, Comisionada Biodesán. Eh, por mi parte, en primer lugar, también agradecer toda la información que nos han entregado las organizaciones de la sociedad civil eh, en esta audiencia, también tomar nota de la propuesta que hacen respecto al mecanismo de seguimiento y las demás eh, demandas, solicitudes o requerimientos que nos han planteado, incluyendo visitas de trabajo de la, de la Comisión. También agradecer toda la información que nos ha brindado el Estado y también el Defensor del Pueblo como por ejemplo una de las preguntas que yo, yo quisiera aprovechar de, de, de preguntarles a las organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver también con la información del defensor sobre el mecanismo de búsqueda a partir de la determinación de personas no localizadas y la opinión que tienen las organizaciones de la sociedad civil del funcionamiento del mecanismo de búsqueda. El defensor explicó cómo opera este mecanismo, pero sí sería importante conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil en esa materia. Y agradecer también toda la información de la oficina de la alta comisionada, como como comisión vamos a estar también muy atentas al documento sobre lecciones aprendidas. Es muy importante a partir de estas graves crisis de derechos humanos también ver cuáles son las lecciones aprendidas y a partir de eso tener una, una hoja de ruta. Eh, tam, coincido con lo que ha señalado la oficina de la alta comisionada y, y en el sentido de la pregunta del comisionado Joel Hernández sobre la atención de las demandas históricas y, y las medidas para poder mitigar los, los temas estructurales que, que han dado lugar también a, en gran parte a, a muchos los temas que han planteado tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado, y, y en esa línea ir viendo qué otras medidas se están tomando para poder mitigar la situación de discriminación estructural, también en el sentido de lo que señaló la comisionada Piovesan. Eh, y, y también me gustaría... Eh, Conocer eh, la opinión de las organizaciones de la sociedad civil en relación a lo que nos señaló el Estado sobre el proceso de reforma a la policía. El Estado nos informó que hay procesos de diálogo con los distintos actores y actoras de, eh, en esta materia y, y me gustaría conocer las opiniones de, de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes sobre cómo se está haciendo este proceso de diálogo sobre la reforma a la, a la policía. Eh, un tema que señaló el Estado cierto, es que nos iba a enviar las cifras oficiales sobre, sobre las víctimas de, la, de violación de los derechos humanos en el contexto de las protestas. Las organizaciones de la sociedad civil nos indicaron determinadas cifras y, y, y aquí nuevamente quiero reiterar una de las recomendaciones que hizo la Comisión en su visita, que es la recomendación 16, donde precisamente la, la, la Comisión señala la necesidad de sistematizar los datos de las personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas, víctimas de violencia sexual eh, y que tienen que ser estas cifras articuladas con las organizaciones de la sociedad civil y con datos desagregados y reitero, en la preocupación de la Comisión, como lo señalamos en nuestro informe y, y a la luz de, de esta audiencia, que es la diferencia de los registros que existen entre la sociedad civil y, y, y el Estado. Eh, tenemos, por ejemplo, respecto a personas fallecidas, la Fiscalía ha señalado 29 personas fallecidas, las organizaciones de la sociedad civil 87. Eh, me parece fundamental, no para que contesten ahora, pero la necesidad de poder Seguir trabajando en uniformar los criterios para poder establecer eh, quiénes son víctimas de, de las distintas violaciones a los derechos humanos y ahí la importancia de un diálogo eh, y una articulación entre el Estado y las, y las organizaciones de la, de la sociedad civil. Eh, yo quiero reiterar, lamentablemente estamos bastante contra el tiempo, hay varias preguntas que han hecho mis colegas que también son para el Estado. Eh, les, les pediría al Estado que nos puedan enviar eh, la respuesta por escrito. Eh, me encantaría que pudiésemos seguir, pero tenemos otra audiencia en media hora más eh, y me importa poder escuchar a las organizaciones de la sociedad civil si en el tiempo que les resta. Pero sí me parece fundamental rescatar... Eh, eh, un tema que han planteado las organizaciones de la sociedad civil y que también lo ha señalado el Estado, que es el tema del diálogo. La Comisión ha estado en un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, como también con el Estado, y, y de esa perspectiva creo que hay que continuar con estos diálogos bilaterales que hemos tenido, pero también la invitación es que exista un diálogo bilateral entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en las distintas materias, y sobre todo insistir en la importancia de que podamos tener, como lo señaló las organizaciones de la sociedad civil, algún espacio, quizás no una audiencia pública, puede ser una reunión privada en que esté el Estado y las organizaciones de la sociedad civil con la comisión para continuar avanzando en las recomendaciones. Y lo digo más allá del mecanismo de seguimiento, con el Estado hemos conversado mucho sobre el mecanismo de seguimiento, eh, entiendo perfectamente eh, las observaciones que ha realizado el Estado sobre ese mecanismo, la Comisión va a ser su mecanismo interno de todas maneras, con participación de la sociedad civil, pero más allá del mecanismo de seguimiento, y sin ponerle ningún nombre, me parece fundamental que hagamos unos esfuerzos por continuar con el diálogo, y ahí quiero señalar la disposición permanente de la Comisión para poder facilitar ese diálogo, a través de cualquier eh, modo, virtual, eh, a través de otra visita, privada, pública, pero sí me parece fundamental insistir en el diálogo y insistir en el diálogo entre los distintos actores y actoras eh, eh, colombianas con, la, con el, el apoyo que les ofrece la Comisión Interamericana. Eh, muchas gracias, lamento mucho la falta de tiempo Tiempo. Esto demuestra cierto que se trata de un tema muy importante. Quiero agradecer a los defensores del pueblo y a la representante de la oficina de la alta y de ideas que ellos pudiesen después hacer comentarios, pero no vamos a poder hacer eso. Entonces le voy a entregar la palabra a las organizaciones de la sociedad civil. y en esto voy a ser súper estricta porque si no, no vamos a poder ir a la próxima audiencia. Ustedes tienen 13 minutos y, y, y ahí eh, lo, les voy a cortar si es que siguen porque si no, no nos da el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Eh, Florencia Regiardo de Segil. Voy a realizar esta, esta duplica junto con mis colegas Luis Carlos Montenegro y María Cecilia Ibañez. Eh, en primer lugar, quisiéramos hacernos eco de las palabras que usted acaba de, de mencionar y hacer un llamado tanto a la comisión como al Estado a continuar los esfuerzos y el diálogo para la puesta en marcha eh, del mecanismo. Esperábamos que este sea un primer espacio de diálogo para poder poner en práctica eso, ya que vemos que esto tiene que ser un ejercicio de seguimiento integrado, continuo, transparente y en el cual tiene que haber participación del Estado, de la Comisión y de la sociedad civil, eh, pero no obstante vemos que, bueno, el uso del tiempo por parte del Estado nos ha dejado sin tiempo para, para ese diálogo, ¿no? Eh, por otro lado, también queremos eh, resaltar que desafortunadamente el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la, de la CDH y en parte desconoce nuevamente los hallazgos de la Comisión y de otras misiones internacionales. Por ejemplo, como se dijo recién sobre la recomendación 16 en cuanto al uso excesivo de la fuerza, donde se recomienda que haya un, una recopilación de, de, de los datos de las personas que sufrieron algún tipo de violación a derechos humanos en el marco de las protestas. Aquí nuevamente el Estado cuestiona este tema y en julio de este año dijo que iba a presentar esa información y no lo hace. En esta audiencia dijo nuevamente que lo iba a hacer y tampoco lo hace. Lo cual desde nuestra visión al menos evidencia aún más y en mayor medida la necesidad de la creación de este mecanismo y de que haya, como, como se dijo en, en su palabra, un seguimiento más cercano eh, y que, que ojalá puedan acompañarnos, si bien eh, eh, pueden existir reuniones bilaterales también, es importante que la comisión nos acompañe, en, al menos en algunas primeras reuniones eh, de, de manera eh, privada. Con esto paso la palabra a mi colega Luis Carlos, muchas gracias. Muchas gracias Flor, de parte de la sociedad civil quisiéramos hacer énfasis en que las cifras de violaciones de derechos humanos identificadas por la propia CIDH en su visita, más de las misiones internacionales que hemos citado y de los ejercicios de la sociedad civil, dan cuenta que sí han existido intervenciones desproporcionadas y con diferentes abusos y métodos de victimización a la sociedad civil. Existen suficientes, eh, digamos, medios de prueba que dan cuenta de ello. La propia CIDH ha recolectado estos y lo que hemos sostenido es que después de su visita han continuado. Queremos reiterar que sobre el bloqueo de vías o cortes de ruta a través de medios lícitos en Colombia es una forma legítima y tradicional de protesta social y que como sociedad civil tampoco hemos dado cuenta de información que nos permita entender que sí hay investigaciones penales y disciplinarias en contra de funcionarios de la fuerza pública que han cometido abusos. Por el contrario, sí nos vemos abocadas a hacer defensas judiciales de distintos liderazgos del paro nacional con quienes las investigaciones sí avanzan de manera muy rápida y muy ágil, incluso judicializando jóvenes que se manifestaron en el paro nacional. Y hemos evidenciado que el uso de la fuerza sí ha sido desproporcionado en varios casos que están cursando ante distintos escenarios de la justicia. Pero que lo que contribuye realmente a la impunidad de estos casos es que eh, eh, el Estado haga todos los esfuerzos para que violaciones de derechos humanos cometidas en contra de sociedad civil colombiana se remitan a la justicia penal militar. Y eso no demuestra una voluntad de parte del Estado para que estas investigaciones realmente tengan avances. Ahora bien, frente a la... Reforma policial. Hemos de señalar que las propuestas del gobierno nacional son superficiales y no atienden a las demandas de los problemas estructurales que la sociedad civil viene demandando y que no existen enfoques diferenciales en los que se haya invitado a la población civil, a los pueblos indígenas, a los pueblos afros, comunidad LGTBIQ+, y mujeres, a participar de estas discusiones que señaló el Estado hace un momento. También hemos de señalar que ha existido una continuidad en el uso de la fuerza frente a la disolución de protestas pacíficas de manera abusiva y que los escenarios de mesas de diálogo en los que legalmente la sociedad civil dialoga con las instituciones del Estado han disminuido en su capacidad de interlocución para resolver problemas y situaciones en tiempo real, como lo es el funcionamiento del PMU. Por su parte, la UNIC también nos reitera que desde el 28 de abril eh, en el inicio del paro La Minga Indígena, hasta el 7 de junio, se realizaron 56 alertas y denuncias y que nunca fueron atendidas por parte de la Defensoría del Pueblo. También advertimos que eh, se generarán nuevas convocatorias de protestas sociales y estamos seguras de que el 21 de noviembre, en conmemoración del caso de Dylan Cruz, habrá nuevas actividades de movilización porque los problemas estructurales en Colombia no han terminado. Paso mi palabra a la compañera María. Muchas gracias, Luis Carlos. Buenos días, presidenta, comisionadas y comisionados. Mi nombre es María Cecilia Ibáñez, soy abogada de la organización Women's Link Worldwide y como tercer punto de la réplica, las organizaciones de la sociedad civil queremos insistir en la importancia de la creación del mecanismo de seguimiento con enfoque diferencial. En primer lugar, no solamente la CIDH ya anunció la creación de este mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, sino que no es coherente que el Estado colombiano se oponga a la creación del mismo, teniendo en cuenta que afirma constantemente estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Precisamente es necesario el mecanismo porque, como lo indica el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden y se necesita urgentemente mayor claridad sobre las cifras de violencia, así como sobre el avance de las investigaciones tanto penales como disciplinarias, todo ello de acuerdo con los derechos y las obligaciones generales que se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los demás instrumentos interamericanos. En relación con esto, queremos destacar que el lenguaje que ha utilizado el Estado en la audiencia no es acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que el mecanismo de seguimiento es urgente para caracterizar estos hechos de violencia como lo que han sido violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, como indicó el comisionado Hernández, si no hay solución de las demandas sociales que dieron origen al paro nacional, en el futuro tendremos movilizaciones aún más intensas y allí es indispensable la existencia del mecanismo de seguimiento para la protección de los derechos a la protesta, a la vida, a la igualdad y para garantizar el acceso a la justicia. En complemento con lo anterior, Resaltamos que los mecanismos son herramientas utilizadas constantemente por la Comisión Interamericana para contribuir con la garantía de los derechos humanos en los estados, por lo que no es de recibo que Colombia se aponga a la creación de uno. De hecho, no tiene sentido que un Estado social de derecho que se dice democrático no considere los instrumentos complementarios el complemento que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para garantizar que los hechos de violencia ocurridos durante el paro nacional no continúen ocurriendo y tampoco queden en la impunidad. Por último... Enfatizamos de nuevo en los puntos mínimos que las organizaciones de la sociedad civil consideramos debe tener este mecanismo en materia de conformación, metodología, rendición de cuentas e indicadores sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también el hecho que el mismo debe tener enfoque de género y también enfoque diferencial. Teniendo en cuenta, honorables comisionadas y comisionados, que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el paro nacional y que su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas, como mujeres y niñas, población LGBTI, población indígena y población afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del mecanismo de seguimiento de manera urgente. Para ello, la sociedad civil sigue dispuesta a acordar al final de esta audiencia una primera reunión para hablar sobre el mecanismo. Muchas gracias. ¿Nadie más de las organizaciones? ¿Terminaron? ¿Sí? Bien. Terminamos. Gracias. Bueno, muchísima, muchísimas gracias de nuevo. Lamentamos mucho que el tiempo se nos excedió. Eh, pero muchísimas gracias a, a todas y todos quienes han estado presentes en esta audiencia agradecer una vez más a la representación del Estado por su presencia en esta reunión como también la información eh, brindada a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes al Defensor del Pueblo y a la representante de la Oficina de la Alta Comisionada cualquier información extra que estimen conveniente que hacernos llegar a propósito de las preguntas o comentarios por favor por eh, favor es muy importante que nos las hagan llegar, sobre todo porque nos faltó tiempo, así que es, será muy importante que nos puedan enviar toda la información que estimen pertinente respecto a los distintos temas eh, de esta audiencia. Y quiero una vez más re, eh, reiterar la importancia que tiene para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el seguimiento a las recomendaciones que están establecidas eh, en, en, nuestro, en nuestro comunicado de prensa a raíz de la visita, y para eso reiterar que el concurso del Estado es muy importante para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones, reiterar la voluntad de la Comisión para establecer mecanismos de cooperación técnica en distintas Temáticas que el Estado estime eh, que correspondan y reiterar una vez más la, la, la, la voluntad y disposición de la Comisión Interamericana para poder facilitar el diálogo eh, entre las distintas partes, para poder avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones, pero sobre todo para poder avanzar en las distintas temáticas que preocupan a las organizaciones de la sociedad civil y la disposición de la Comisión de poder acercar a, a las partes en este, en este diálogo. Muchísimas gracias a todos y todos y seguimos como siempre, eh, disp disponibles para cualquier reunión, sea bilateral o, o también ojalá en un futuro próximo podamos reunirnos con el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Gracias a todas y todos y que tengan un buen día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias a todas y todos. Buen día.